La UBI Móvil de Molina Aragón ha hecho una demostración, un taller para los alumnos de Cuarto de Eso del Instituto Doña Blanca de Molina en la capital del señorío. Hablamos con César García, coordinador de la UBI Móvil. Hola, buenos días. Pues nada, estamos intentando dar un taller de primeros auxilios a alumnos de Cuarto de la Eso para fomentar la divulgación de los primeros auxilios entre la población por la importancia que tiene en eh, el aumento de la supervivencia eh, en caso de una actuación temprana, en caso de paradas respiratorias o otro tipo de eh, accidentes. Eh, la importancia de la protección de los, de los intervinientes porque no es eh, la primera ni la segunda ocasión de que eh, gente que eh, intenta ayudar terminan eh, siendo afectados eh, cuando eh, pues intervienen en algún tipo de, de socorro o en algún tipo de vía, accidentes de tráfico, incendios, etcétera etcétera Las siglas PAC de proteger, avisar y socorrer eh, por este orden, eh, primero proteger, luego avisar siempre al número general de emergencias que en la Unión Europea es el 112 y luego pues, eh, socorrer eh, con los conocimientos